Muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la calle Papi Oliver de San Francisco de Macorís, donde se está desarrollando desde tempranas horas una marcha caminata rechazando el cierre a la Escuela de Bellas Artes, el cual por decisión del Ministerio de Cultura hace ya varias semanas se mantiene cerrado. Pero para que nos hable más detalladamente de esto, vamos a conversar con José Manuel Acosta, uno de los activistas culturales de San Francisco de Macorís. quien nos dará la pincelada de esta actividad? El pueblo de San Francisco de Macorís sigue indignado con el cierre de la Escuela de Bellas Artes. La verdad, señores, que la capacidad de asombro es increíble. Cómo el ministro, el arquitecto Eduardo Serman cierra la Escuela de Bellas Artes y no construye lo que ha prometido la Plaza de la Cultura, de manera que demandamos al pueblo, al, al, a todos los sectores para que se integren en esta demanda de amor por el arte y la cultura de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Ahí escucharon las palabras de José Manuel Acosta. Repetimos, cientos y cientos de personas se han dado cita desde esta mañana eh, al Parque José Francisco Peña Gómez, de donde salió esta marcha específicamente frente a la teleoperadora del nordeste, Telenor. Como siempre, cubriendo todas las incidencias de los hechos más importantes de la región. Como pueden observar en las imágenes, varios centros educativos. Personas de la sociedad civil se han dado cita a, a esta marcha en el día de hoy. Repetimos, cientos y cientos de personas han recorrido las calles de San Francisco de Macorís exigiendo que sea eh, reabierta la puerta de esta Escuela de Bellas Artes, la cual por decisión del Ministerio de Cultura fue cerrada hace varias semanas, dejando así a decenas de niños, sin un lugar habitable donde puedan ejercer sus respectivas artes. Así es que esta es la situación que se está viviendo en estos precisos momentos y como siempre el Grupo Telenor, cubriendo todas las incidencias en estos precisos momentos, estamos en la calle Sánchez, casi esquina Villini, entre medio de la Papio Olivier y la calle Villini de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde como pueden ver en las imágenes, una la marcha ha salido desde el Parque José Francisco Peña Gómez hacia el Parque Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Arismendi por estas informaciones. Vieron ustedes, esto, se está, esto está desarrollándose en este mismo momento. Necesitamos más guitarras, amados, sí, sí. y menos armas. Así es. Yo me uno, más de todo y menos me uno armas. a esta lucha. Creo sí. que... Eh, la política no debe llegar a tanto. Si la escuela está funcionando bien ahí, independientemente de que la maestra no esté en el litoral del, de ese partido. ¿Por qué quitarla cá... si no había otro lugar? Pero cámbialo, dejen eso ahí podían cambiar, pero, pero tener que, un lugar tener primero ¿Por qué pasa? Tanto dejen Porque ahí. los políticos aquí no les importa la gente en No les vaina importa vaina. los jóvenes, no les importa la educación No les importa la cultura, no les importa nada Solo les importa a sus intereses Les importa mantenerse en el poder Y seguir haciendo sus diabluras y estrategias Para ellos permanecer Que es lo que están bueno. haciendo ahora con todas estas Artimañas de unificación Así es, señores ya no hay un tiempo de para más Regresamos mañana Chay, pues a quiera, partir mamá. de las 7 de la mañana estaremos de vuelta con ustedes en otro programa de mañana Recuerden, no se lo pierdan mañana, pasen un feliz día sí, bye, bye. nos vemos